Tampoco amor tampoco ya. me dejaste tu dolor y tu travesura. Y fue que tu lot es una droga pura. Por la noche tu ney está en mi partitura. Me gustó y grabando la altura. Me imagino lo que a los dos quemando la luna. Porque es donde voy, más no tenga dudas. Abrazados los dos, solo a la oscuridad. Lo que a mí me que pasó. Si en un minuto hoy estaría pa' buscarte, no, no, no pregunte por favor. Con esa mentira nunca quise lastimarte Te La el día, día de hoy, pero llena de Está on, sigo vestido en esto Un poco anestesiado para no sentir más eso Esa fibra me dejó y no me arrepiento A la mierda tu amor, baby, me cago en eso Otra vez pendiente nuevamente el celular Viendo si la cuenta se empieza a elevar Si guardado a esa shit, no me puedo quejar Con mi hermano en el estudio vamos a despegar Ver, que te traigo siempre Ando fresco, fe Vuelvo tranqui otra vez No sé qué voy a hacer Nunca supe perder Así que no entender Mi mente por decir mi nombre I'm um...